El el siempre tres balazos. Esto es así. Algo importante decir es aquí en esta playa no hay gente, no. no hay absolutamente nadie. Es algo como muy importante de comentar. Esto que hicimos ahorita de disparar ya es legal, es ilegal. Me vale madre. Por los que les vale madre, te cate por ti.